El día de hoy, precisamente la ampliación de la autopista Duarte en el tramo que inicia del kilómetro 9, mire que avanza toda marcha, precisamente donde la vía pasará de tener 8 carriles a 14, estaría lista precisamente en 10 meses. El proyecto incluirá mejoras en la vía, reconstrucción y ampliación de los puentes vehiculares, precisamente incluir la construcción de dos nuevos puentes en los laterales norte y sur, un nuevo puente peatonal ubicado en lo que es la caseta de los buhoneros y el sistema eléctrico, obras de drenaje, aceras y Contenes, Arborización, iluminación, restauración de lo que es esta zona urbana, entre otros trabajos. Vamos a escuchar las palabras del ministro de Obras Públicas, el ingeniero de Línea Ascensión, precisamente en el día de hoy, donde estuvimos allí en lo, la supervisión de estos trabajos. Vamos a escucharlo, por favor, ahí Jesús. Tiene objeto eh, concluirse de 10 a 12 meses, proporcionándole la mejoría vial a uno de los principales puntos del país, porque estamos hablando de un lugar donde transitan eh, en distintas direcciones más de mil vehículos eh, diarios y se movilizan más de medio millón de personas incluso por aquí. Eh, por este punto eh, esta solución deberá desplicar. Dime, sí. ¿qué sí. sí. sí. sí. es cosas que más les preocupa sí. a los dominicanos? don ah, sí. ministro, nos gustaría saber también qué va a pasar con la solución final de lo que es la Isabel Aguilar, que tanto preocupado los dominicanos, la salida del sur que se congestió matando. Bueno, estamos ocupados en ello y pueden estar seguros de que ya tenemos eh, la solución desde el punto de vista del diseño de su tiempo. Estamos llegando ya a una solución y podría decir que en muy breve plazo vamos a también. Intentar... Señores, ¿escucharon ustedes esto? Yo quiero resaltar dos cosas y de manera muy puntual y breve. El kilómetro 9 recibe alrededor de unos 500 mil viajeros diarios y más. Uno de los principales puntos de entrada a la capital del Cibao, toda esa zona, Lo Alcarrizo, Pedro Obrán, Pedro Antuén, toda esa zona por ahí, Pantoja, Toda esa zona, ciudad satélite Duarte, toda esa zona que entra a la ciudad específicamente por el kilómetro 9 y una ampliación de 8 a 14 carriles, yo creo que para mí es súper importante y más lo que tiene que ver con el remozamiento de toda esta zona, que es uno de los principales puntos de entrada al Distrito Nacional. Claro que sí.